Vamos de que el caballo mayor tiene dos días siendo tendencia a nivel nacional e internacional pero también el merenguero al hassá lo ha sido al hassá después de la gran torpeza cometida el día de ayer después de las declaraciones inoportunas declaraciones fuera de contexto declaraciones estúpidas también ha sido tendencia, y se convirtió más en tendencia cuando después ofreció una disculpa, pues resulta ser que no supo disculparse bien y la embarró mucho más, y la embarró mucho más, amigas y amigos, cometió un grave error, porque cuando pidió disculpas, cuando pidió disculpas, cuando pidió disculpas, él dijo que sería incapaz de hacerle un homenaje a Johnny Ventura, es decir, hacer un popurrí con los temas de Johnny Ventura. Él dice, se externó y dijo ayer, yo digo y hago lo que siento y yo no me siento con el interés y el deseo de homenajear a Johnny Ventura. Una estupidez absurda, ¿eh? un desliz, si lo podemos decir así, una locura, porque solamente a él, en un contexto tan sentimental como este, la pérdida de un pilar de la cultura dominicana como lo fue Johnny Ventura, de una gran trascendencia, solamente a una persona descerebrada, se le ocurre emitir semejantes declaraciones. No sé en qué le estaba pensando, qué pasó con él, cómo pudo salir, cómo pudieron salir esas expresiones. Quizás había consumido algo, no sé, pero algo lo llevó, porque eso no puede ser normal. No creo que nadie sea tan estúpido para cometer dos errores de forma consecutiva, y en un contexto como este. Bueno, el pueblo dominicano los repudió, los medios de comunicación los repudiamos, las redes sociales ni se diga, miles de comentarios utilizando términos despectivos, términos peyorativos, en contra de la figura de Alahazá, hasta la cuenta de Instagram se la cerraron, de tantos comentarios y de tantos términos despectivos que utilizaron en su contra. Bueno, pero no solamente los internautas y los medios de comunicación criticamos el desaguisado emocional del merenguero Azá. También en el hemiciclo, en la Cámara de Diputados, Golpearon y maltrataron la figura de al -Hazá. lo llamaron hasta basura. El diputado del partido Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, aprovechó y llamó basura al cantante merenguero al -Hazá. Veamos. Por la pérdida, o sea, Mire, Alahazá se pronunció diciendo que no tenía el deseo de participar en un homenaje a esta leyenda en las redes sociales. Yo hablo de personas, yo no hablo de basura. Yo ¿No me basura? De ella. Yo hablo de personas, yo hablo de seres humanos con conciencia. Yo no hablo de personas que dentro de mi catalogio personal son basura. Las la mire al se pronunció diciendo que no tenía el deseo de participar en un homenaje a esta leyenda en las redes sociales bueno lo han llamado basura al haza ha sido uno de los términos más en más menos eh, eh, chocantes porque las yo creo que las veces que le han dicho rata en las redes sociales a la pasan de miles las veces y las palabrotas que hemos visto por parte de los fanáticos. Definitivamente, como se dice popularmente, al puso el huevo, el huevo del año. No sé cómo se puede ser tan estúpido y tan tarado. ¿eh? Eso anda, a ser tarado. ¿eh? Eso, eso anda como el coronavirus. ¿Cuánta gente tarada, mediocre y loca? Eh, por Dios. Bueno, al al parecer el día de hoy fue que pudo pensar un poco cabeza fría, al parecer los efectos de cualquier tipo de bebida o de sustancia, no sé, ya los efectos se le fueron y él volvió a la normalidad, ya es un simple mortal común y corriente como nosotros y el día de hoy ya ha sentido con la mente más tranquila ha vuelto a pedir disculpas y no solamente disculpas al país también le pide perdón pide perdón pide que el pueblo dominicano lo perdone somos humanos usted lo perdonaría veamos me choca mucho señores todo lo ocurrido ayer de verdad nunca mis intenciones no fueron esas, de ofender a nadie. Yo solamente quiero pedirle que me perdonen. Que me perdonen. Ustedes saben que uno no. su manera, si tal vez ayer yo no estaba emocionalmente bien, personalmente. Y respondí a esa pregunta que me estaban haciendo. De verdad, perdón. Me pido perdón a la familia de Johnny. Porque no se siente bien que leer tantas cosas. Comentarios feos que uno no es así, ¿me entiendes? Discúlpame, pueblo, a la gente que se haya ofendido. perdóneme que todos tenemos derecho a equivocarnos, de verdad. Solamente el perfecto fue Jesucristo. Nosotros no somos perfectos. Discúlpame, perdónenme. Esas Son mis palabras, de verdad, de, de, de, de, de mi corazón. Bueno, él pide perdón a la opinión pública, le pide perdón al pueblo dominicano, Después de la patochada de ayer, después del tollo, porque fue un tollo ratificado en dos ocasiones, primero en un live y después en un video que él mismo colgó en su, en su cuenta. En esos momentos le cerraron la cuenta, él pide perdón. ¿Ustedes lo perdonarían? ¿Creen que ustedes que hay que dar una oportunidad a la asa? Muchos entienden que ya él terminó su carrera como artista. Este domingo creo que tiene una presentación en Andy Ranks, en Santiago. Hay un flyer que está circulando en las redes sociales. ¿Ustedes creen que él se merece el perdón? Yo creo que sí. Yo creo que los errores son de los humanos y todos podemos equivocarnos. Lo que yo no creo es que un ser humano pueda equivocarse tantas veces, pero yo creo que hay que darle la oportunidad de que él pueda reivindicarse después de la metida de pata del año. Yo creo que si fueran a darle un premio, debiesen crear la categoría del soberano a la, gran est a la estupidez. Sí, o al huevo del año, para que se lo entreguen al asa por ser tan tarado y tan desquiciado y tan enajenado mental. De por Dios, ¿a dónde llegaremos?, bueno, los medios de comunicación no se quedaron tranquilos y en la funeraria Blandino abordaron a Yandy Ventura, hijo del fallecido merenguero Johnny Ventura. Se desesperaron y de todos modos le hicieron esta pregunta. ¿Qué, ¿Qué respuesta darán ustedes en su momento? No sé lo que hizo ni sé lo que dijo ni Lamentablemente me interesa Yo le, le tengo estima a la Hazard Pero cada cabeza es un mundo Y la mía no está pensando en nada Bueno, cada cabeza es un mundo, es cierto Cada quien piensa como quiera Cada quien puede decir las estupideces y mediocridades que quiera Y es cierto él no estaba pensando en esos momentos en al -Hazá. Yo creía que los periodistas le van a preguntar eso. ¿eh? Creo que también fueron inoportunos. Pero el morbo en este país eh, siempre tiene principalía y los medios no pudieron esperar. No pudieron esperar y le hicieron la pregunta, pero él respondió muy bien, porque él incluso dijo que le tenía estima a al pero que en estos momentos no estaba pensando en él, y es cierto, ¿quién va a pensar en Al-Ajaza cuando tienes a tu papá muerto? En un ataúd. Bueno, pero ya creo que al Azá tiene que salir de la opinión pública, ya él debe estar tranquilo, ya pidió disculpas, hoy se vio más sosegado, más profundo y yo creo que sí, que ahora sí tenemos que darle una oportunidad después de haber puesto el huevo del año, yo creo que sí, vamos a darle una oportunidad, hay que perdonar, Jesucristo perdonó, murió en la cruz, entonces ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Hay que perdonar las estupideces, no importa. Tenemos una intervención, diga usted. ¿Tenemos una intervención, diga usted? Hello. Adelante. Hello, buena. Te escucho, adelante, Amigo, buenas noches. El televisor ahora y que... ¿Cómo? Y quise... bueno, vale. yo... No entendí, ¿eh? Se cayó, no entendí lo que la amiga televidente dijo. Bueno, que nos llame nuevamente. Hay que perdonar. Perdonamos a la haza. Bueno, lo perdoné yo. Veremos ahora en sus actividades artísticas cómo la gente lo va a tomar.